Silencio, por favor. Gracias. Orden silencio. Yo así especial y... Única. Ah, digo... Caca. No te ahogues en un cubo de mierda. Sabía que mi futuro era... Mierda. ¿Qué? Estaba pensando... Tal vez podríamos ir al... La... Parece que cierta pony tiene un borde. y me pondrán no. Hoy es hoy. El orto. Los bolos fueron muy divertidos. Tu madre! Vaya, vaya! ¿Qué es lo que mis ojos ven? ¿Por qué esa cara de pene? ¡Oh! Te has astillado un diente. Y trae mundo entero My Little boy, la magia de la amistad Mi mejor amiga del campamento de vuelo Junior Speedster Oye, ¿recuerdas el coro? Entonces... Uf, solo por ti Dash yeah, ¡Me tengo da